Que en YouTube. Quiero también este novio. Ahorita mismo está lloviendo. A la madre, ¿qué es esto? No, yo no quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. Bueno, estoy jugando este jueguito de zombies. De carritos con zombies. Y escuchan ruidos de fondo porque está. Como lo dije, ahorita está lloviendo. Y bueno, este video es más que todo porque no se me ocurrió subir más nada. Porque voy a empezar a subir videos eh, lunes, miércoles y viernes. Voy a tratar de, de subir tres videos por semana. Y era para eso pues, para que este video más que todo para que para las personas que, que me apoyan siempre, que siempre están ahí, que son como cinco personas que siempre ven mis videos. Sé que es poquito, pero para mí, para mí es, eh, o sea, es genial tener un grupo de personas. Y que voy a pasar ahorita por un proceso bastante duro porque nos hemos quedado sin computadora nuevamente. Así que con la ayuda de lo que se haga aquí en YouTube y, y con el nuevo trabajo que tengo. Que obviamente no es tanto lo que voy a ganar en el nuevo trabajo porque es como para comprar comida y ya. Pero con la ayuda de, de YouTube y otras cositas que tengo planeadas por ahí. Voy a poder ahorrar para comprar la PC o sea, para comprarme una PC mía, mía, mía Muy buena, muy, muy facha Y también tengo un proyecto de poderme mudar Quiero mudarme, güey Y bueno, con todos los proyectos que tengo por encima No solamente YouTube No crean que voy a estar aquí solamente para ganar dinero No, no, no Sino que esto va a ser como... Parte de, del crecimiento del canal Porque también quiero llegar a los 10.000 Suscriptores Es como una meta que tengo desde hace años Llevo años estancado en 9.000 Entonces quiero llegar a los 10.000 Y... Y otra de las metas es crecer Crecer personalmente O sea, ya empezar a avanzar güey Ya tengo 25 años y aún vivo con mi madre <ríe> Entonces ya hay que empezar a avanzar Activé muchos proyectos que tenía por ahí pendiente. Voy a poner la canaimita otra vez a funcionar. Porque sí, sí tengo computadora, pero es una canaimita god Entonces con ella voy a, voy a rehabilitar algunos proyectos que tenía por ahí. Voy a ver si hago una musiquita. Que no prometo nada porque la canaima me estresa mucho para hacer música. Y no hice muchas canciones con la otra computadora. Con la que tenía que subir varios videos. Eh, era porque... No, no era mía, güey O sea, a mí me incomoda mucho utilizar algo ajeno para hacer mis cosas Entonces no le, no la aproveché, güey Porque imagínate si, si empezaba a hacer videos y se dañaba esa madre la iba a tener que pagar Y no, no, no, no, no, no queremos eso, más bien queremos ganar di What the fuck es esto? A la madre Bueno no quería dañar nada ajeno, así que... Yo dije, bueno... Me voy a ahorrar... Me voy a ahorrar una molestia... No tengo... No tengo el... el, el dinero como para... Decir, bueno, si se daña lo pago... Entonces... Me ahorré eso, güey... Dije... No, a la verga... Entonces... Ahorita que... Que... Me despidieron de ese trabajo... Fue súper lamentable porque... Son... O sea... Eh, lo voy a decir porque, o sea, nadie conoce esas personas aquí en mi canal Pero, alguna persona de mi pueblo lo debe saber Esas personas sobreexplotaban a uno por un pago super lamentable Y lo querían poner a hacer a uno trabajos que no, no le correspondían a uno Entonces, a la madre, un anuncio ah, me, me metí en el papel, güey A ver tengo que curar al carro, reparando Ok, fino, excelente, estamos... ¡Ay! Puedo desbloquear carros Bueno, en fin La gente esa sobreexplotaba muchísimo A los demás, a sus empleados A mucha gente, güey O sea, no... Eran personas que querían un contenido Bueno, pero... Hagan súper mediocres. Yo les editaba videos y todo eso Y bueno, caí en la situación de nuevo de estar sin empleo Pero ya conseguí un trabajo que... No me va a quitar tanto tiempo Es prácticamente lo mismo Pero no me va a dar lo suficiente Como para comprarme mis cosas Porque O sea para comprarme mis herramientas de trabajo Porque yo pretendo eh, ahorrar para una PC Para una cámara Y, y también eh, iniciar Los proyectos de los canales que tengo Parados güey Yo tengo un canal de gameplay y tengo un canal de vlogs Por si no lo sabían Los tengo ahí parados tengo ahí sin hacer absolutamente nada. Entonces, ¿What the fuck? Mira, ¡oh la madre! Entonces, tengo esos canales parados ahí y necesito las herramientas para volverlos a poner en marcha. Algunos dirán, pero no sé, dedícate a otra cosa. O sea, toda mi vida le he dedicado mucho amor a los videos, güey. Me encanta hacer videos. Me encanta la, la idea de, de. de tener una comunidad y eso. y sé que. Eh, puede que falle en algún momento, pero mm, es momento de ponerme en marcha y ser constante a ver si de verdad voy a triunfar en esto no. Y también tengo otro proyecto que si por lo menos los de YouTube no llega a funcionar, yo puedo... Puede, puede ser que cualquiera de los otros proyectos funcione. Entonces va todo de la mano y no le voy a cambiar el rumbo a esto. Entonces también ustedes pueden dar, me pueden dar su, sus ideas, güey. A la madre, no sé si el, el sonido del juego estuvo sonando muy fuerte todo este rato, pero bueno, eh, ustedes pueden dar sus opiniones, pueden dar sus ideas que puedo hacer con mi celular, porque es lo que tengo por el momento, eh, contenido para subir aquí, puedo subirles, no sé, jueguitos de la Play Store que yo crea que sean buenos, eh, no sé, reaccionando a cosas... Eh, intentar hacer música con algunas aplicaciones A mí sí me han ocurrido varias ideas Pero también me gustaría saber su opinión bueno, yo creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Creo. <ríe> Dale like, suscríbete y comenta. Este jueguito de verdad me pareció interesante como para hablar esta cosa porque no me. No me. No me quita concentración de lo que estoy diciendo. Mientras manejo, güey, y atropello zombies. Y está genial, güey. Lo pueden buscar. Lo voy a dejar el, el nombre en la. En la pantalla. Bueno, creo que este video no lo voy a editar porque no me equivoqué en ningún momento. Así que. Eh, creo que se llama Zombie Fred Safari Ajá, así mismo Búsquenlo, búsquenlo Y, y bueno, eh, nos vemos en un próximo video El video del miércoles Espero currármelo porque ese sí lo voy a editar hasta el fondo güey Voy a hacer un video bien chido Este es más que todo como un abre boca de lo que se viene No es nada bueno este video Pero es como que el... Era informativo, ya saben, yo estoy acostumbrado a hacer estos videos porque nunca logro arrancar, pero esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí. Así que bueno, nos vemos. ¡Adiós! A ver, a ver, a ver, a ver. Eh...